Hola muchachos, eh, este video está pensado para responder a todas sus preguntas en, respecto a la instalación de la máquina virtual. Entonces, eh, les pido que por favor lo miren con mucho detenimiento. No voy a saltar ningún paso, además de la, de la descarga de la máquina virtual, pero os lo voy a mostrar todo. Eh, en principio con este video no, debe, no deberían tener absolutamente ninguna duda y si hay problemas, va a ser desde el punto de vista del sistema operativo que están usando ok entonces, empecemos por el principio como les dije, si ustedes se van a la página de Atlas Open Data en la parte de Virtual Machines van a ver la versión S Plus ok esta es la máquina que deben descargar y como ven tiene un tamaño de poco más de 3 GB sé que muchos ya la tienen yo también la descargué hace un par de días para hacer mis tests para estar seguro de que estaba trabajando aquí está en mi carpeta dobla en 5 de junio y es 3.36 una vez descargada ok entonces mi máquina está descargada y en mi computadora el otro detalle súper importante es ir a virtualbox y como ven no tengo ni, ni que buscar ningún link sencillamente lo pongo en google y va a ser el primer resultado que consiga Dependiendo del sistema operativo que estén usando, van a tener que descargar obviamente la, la, la versión correcta. Entonces, hay para Windows y si se van acá, vamos a abrir en una pestaña diferente. Aquí ya hay la instalación. No lo voy a descargar, obviamente no tengo Windows. Hay para distribuciones de Linux. Si yo clico acá, el website me debe llevar a distintas versiones. Sé que varios de ustedes tienen Ubuntu. Aquí hay las varias versiones de Ubuntu. Tienen que estar muy, muy pendientes de qué versión tienen y de qué procesador tienen. 64 gigas o eh, sí, 64 bits, perdón, o 32. Más seguro que sea 64, pero de verdad hay infinidades de modelos de máquinas y tienen que estar muy pendientes de este detalle. Sí. Si VirtualBox no está funcionando, es aquí donde deben resolver su problema. La máquina virtual todavía no hay ningún problema. Sí. Hasta que no tengan instalado VirtualBox de manera sólida no empiece con la máquina entonces, instalen en VirtualBox él luce así una vez instalado es un, una aplicación muy sencilla a la derecha, a la izquierda, perdón van a aparecer todas las máquinas virtuales que tengan instaladas obviamente la primera vez que instalen alguna no va a haber nada acá yo ya tengo una que es con la que desarrollo eh, los proyectos entonces lo que voy a hacer es insisto, tengo mi máquina virtual descargada y VirtualBox descargado e instalado para el sistema operativo correcto. Una vez que estoy aquí, me voy a files, donde sea que lo tengan. Import Appliance. Y aquí en esta carpeta, o en este loguito de la carpeta, voy y busco dónde está la mía. Como vimos antes, está en doble. Y está aquí, la que pesa 3.36 el 5 de junio. De hecho, como se dan cuenta, es la única máquina virtual que tengo. Bueno, por aquí hay otra, parece. Bastante viejita. Es decir, si el formato no es OVA, no lo van a ver accesible. Lo van a ver eh, con este gris, ¿no? Que es común cuando un archivo no se puede abrir. Entonces, su OVA de 3. y algo gigabytes Abro. Le digo continuar. Estas son las especificaciones que, que hay. Le digo reinicialice las direcciones MAC. Esto es por si, por, para ponerla de verdad limpia, digámoslo así. Y sobre todo si ustedes van a ponerla más de una vez. porque Ustedes pueden usar más de una máquina virtual. Clique en esta casilla, por favor. No es que no va a trabajar si no la clican. Pero es una sugerencia positiva. E insisto, que, disculpen que sea tan incisivo, pero... No hay manera más fácil de hacer esto, así que por favor, síganlo con atención. Importar. Va a tomar un tiempo, dependiendo de su computador, entre más veloz tenga, más memoria tenga, más tardará o menos. Aquí como se dan cuenta, va a tardar un poco menos de dos minutos. El reloj siempre se va ajustando. Esto lo voy a dejar en tiempo real para que lo vean. <coughs> mientras tanto, mientras esto va pasando, yo voy a volver al website de Atlas Open Data eso también se lo voy a poner en el link en la descripción los dos links que tienen que visitar acá este y el que se llama Analysis Robbook. ¿Okay? de aquí vamos a sacar los, los, los, los notebooks que vimos en, en las clases pasadas ¿ok? ustedes en esta máquina virtual que ya descargaron y que estoy instalando justo ahora ya no le quedan sin algunos segundos, hay unos notebooks pero hay unos más actualizados y quiero que ustedes los tengan y empiecen a trabajar con esos también ¿ok? entonces nos vamos a ir a esta página rootbot, insisto, aquí si ustedes bajan un poco, yo coloqué esta línea explícitamente para ustedes para el curso de ese vale en cómo descargar estos nombres. entonces vamos a tener esto aquí guardadito para cuando tengamos la máquina virtual rodando, poder descargar los nombres entonces es una sola línea que también voy a pegar en la descripción pero que está aquí Volvemos acá. Algo le pasó a esto. Vamos a ver. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Machine already exists. ¿Okay? Entonces yo ya había descargado esto. Lo tengo que eliminar. ¿Dónde está? Y me parece genial de hecho que haya aparecido este problema porque así pueden ustedes darse cuenta de que tienen que leer con calma los errores que aparecen antes de, de, de, de empezar todo de cero. Entonces yo esta máquina virtual obviamente ya la tenía. Dice, hay un, hay un pad aquí, Arturo, Sánchez, ta, ta, ta, que ya existe. Yo lo voy a copiar. En este caso me voy a abrir una nueva terminal. Por aquí mismo. Voy a pegar eso. Pa, elimino hasta el a ver, a ver, ajá, aquí hay un espacio por eso es que también les digo, es muy importante no usar espacios porque siempre, siempre hay problemas, aquí llegué entonces dice que había un archivo, que es este que se llama Atlas Open Data, que existe ya, es cierto, aquí está y de hecho fue el mismo 5 de junio que fue cuando la descargué, entonces yo esta máquina la voy a eliminar, aquí hay varias cosas, yo voy a hacer sencillamente RM a esta máquina, que estaba aquí ahora ya ese archivo lo, lo vuelvo a listar y va a decir que no existe me minimizo esto por aquí y lo vuelvo a intentar le digo ok, perfecto, tienes razón yo me vuelvo a dejar en, en, la, en la presentación anterior yo le voy a decir que reinicie las MAC y la importe ok, vamos a decirle cancelar y volvemos a empezar Pap pap. Ok. Reinicio las Mac e importo. Esperamos nuevamente. Entonces, cuando, ent cuando entremos a la máquina virtual vamos a tener que trabajar con, con, con la terminal. Es importante que, que eso lo tengan, lo tengan presente. ¿Dónde, uh, a ¿Dónde fue mi terminal, creo okay. Se perdió. Vamos a abrir otra. Aquí está, ¿vale? Aquí está. Entonces, nosotros vamos a, a trabajar con, con la terminal. Es importante, nosotros no vamos a hacer mucho de código eh, en el sentido de, o mejor dicho, no mucho trabajo en, en la terminal, pero es importante que la conozcan. Lo vieron en clases pasadas, sobre todo con, con Francisco también. Es, es muy importante tenerla. Entonces, sistemas operativos de tipo Unix, como Mac o Ubuntu, les puede servir pero no es necesario. Si ustedes, como van a tener la máquina virtual, insisto, dentro de esta máquina virtual es Linux. Y la pueden poner en cualquier sistema operativo que tengan Entonces, bueno, esperemos acá. Como un... No podemos hacer como en un programa de cocina y sacar el, el, el pastel ya cocido. Esperamos un poco. ok, ahora sí aquí está, tengo una nueva máquina esta es la vieja, de hecho mira dice que está apagada desde el 27 de octubre eh, 27 de mayo y esta otra que fue uh, ahora mismo, prácticamente. ok, entonces esta que ustedes están aquí es la segunda que yo instalé ok como ven es exactamente el mismo nombre y quiero que lo, que lo vean ustedes mismos es exactamente el mismo nombre que tiene este archivo acá. ¿Ok? Esta que está acá. Entonces, vamos... Y como ven, si ustedes la descargan de la, del, del, del website, eh, tiene la fecha del momento en que se empaquetó. Y eso fue el 25 de mayo del 2017. 27 de mayo de 2017. Vamos a encender esta máquina. Sencillamente dándole Start al inicio. Como se han dado cuenta, no hemos hecho absolutamente ningún paso complejo. Sencillamente ha sido insertar la máquina, importarla, resetear las Mac, importar, esperar, encender. No hay mucho que hacer acá. Ok, hemos llegado a, a la máquina de virtuales. Entonces, como ven, el fondo, el fondo es distinto al de la clase de, de root, pero es, es en otro sentido es la misma. Voy a abrir la terminal hay una terminal acá ok y si le damos ls ustedes se darán cuenta que hay varios eh, folders, varias carpetas De desktop, notebooks y root root es donde está root instalado si ustedes le dan root sin, sin ningún tipo de setup insisto, allí ya hay root 6 punto 6 en este caso yo lo voy a hacer quick, punto Q. no lo vamos a usar insisto Vamos a dentro de notebooks. Entonces me voy dentro de la carpeta de notebooks y veo que dentro hay varias cosas. Hay un par de, hay un, un solo ejemplito, una imagen y un, y un archivo de root. Yo voy a descargar entonces los archivos de... de... los notebooks nuevos, perdón, los que les mencioné, usando esta línea. Que ya vimos acá, root análisis, ¿verdad? Esta es una sola línea de comando. Como les he dicho, varias oportunidades... Son dos computadoras distintas. La computadora de verdad, así en la que estoy ahora, y la máquina virtual, que es esta. Yo no puedo, porque son dos computadores distintos, compartiendo hardware, pero dos computadoras distintas. Yo no puedo copiar aquí y pegar acá. Sencillamente no puedo. Entonces, abro un web browser desde acá, y me voy a la página qué le estoy diciendo y aquí voy para abajo con calma, como ven la máquina virtual es un poco más lenta porque ella suele estar compartiendo recursos con la, con la máquina real ¿okay? entonces Va a tomar un tiempo como en despertarse, digámoslo así. Ok, vamos a buscar la línea, la selecciono, botón derecho, copio, me voy a la terminal, botón derecho. Pego Enter. Lo que estoy haciendo es clonar el repositorio de donde están esos notebooks en, en, en GitHub. Aquí se va a descargar esto. Igual dependiendo de su conexión. Tomará un poco más, un poco menos. Ya lo tengo. Si hago LS, verán que tengo un folder que no tenía antes. En este caso se llama Notebooks, que está también dentro de, de, del ya llamado Notebooks. Si voy a S. veo que tengo varias eh, varios otros folders también entonces vamos a listar esos que están allí este que dice noviembre 2017 versión 1 es el bueno dentro de eso ustedes se darán cuenta que tengo los nuevos número 1 2 3 4 hasta el 10 ¿Okay? hasta aquí hemos hecho descargar la máquina virtual descargar VirtualBox, importar la máquina virtual encender la máquina virtual Abrir el, el, el portal de Atlas Open Data, copiar la línea, pegar la línea y dentro del folder. ¿Cómo es el folder? Notebook, Notebook, novembre 2017. Y aquí es la única línea de comando, y la voy a, voy a limpiar para que lo vean, la única línea de comando que les hace falta. Que es root menos menos notebook. Menos menos notebook. Enter. Lo que va a hacer es abrir una pestaña más en el navegador que ustedes ya tenían. Si el navegador está cerrado, lo va a abrir completamente. ¿okay? Y aquí tienen las, los notebooks. Le voy a dar clic al segundo, por ejemplo. Van, pues. Ahí está. Aquí está el notebook número 2. Yo voy a cerrar esta pestaña. Ya no la necesito. Siempre traten de mantener sus cosas lo más limpias posible. Subo esto un poco. Esto lo pueden refrescar Firefox, es buena idea. Yo lo voy a cerrar ahorita para no perder mucho tiempo. Y aquí está el notebook. Como ve ya está corrido porque las celdas están numeradas. Dice 7, 8, 9, 10. Entonces, y bueno, no está, no está el plot. Vamos a correrlo. O sea, a este punto ustedes no han hecho más, sino que eh, tomar los recursos. Yo voy a kernel le digo restar and clear output restar and clean output lo que hace es limpiarlo todo así que las celdas van a quedar ahora limpias es decir, no va a haber ninguna numeración como se acaban de ver aquí a la izquierda y bueno, los bloques que no estaban pues siguen sin estar ahora véanse que acá yo estoy leyendo un archivo desde internet, ok voy a darle kernel, eh, perdón, cells correr todo y lo va a correr todo uno a uno hasta ahora haciendo el loop y por eso se para acá cuando termine me hará un histograma y después el mismo histograma escalado a uno que fue también parte de lo que vimos en la clase pero con el notebook de en, en Python ok entonces esperemos un poco a que este loop se dé como les dije estoy leyendo de, de el archivo que está en internet, está acá, directamente del servidor. Esperamos, esperamos. E insisto, mmm, es importante que si en Ubuntu, por ejemplo, aquí en VirtualBox les da alguna instrucción en particular, ustedes la sigan al pie de la letra y tomen la versión justa. ¿okay? Para aquellos que usan Windows es mucho más fácil, para aquellos que usan más también es mucho más fácil. Pero aquí no hay ningún tipo de complejidad más que estar atentos a qué están descargando. ¿okay? ¿Dónde está mi máquina virtual? Sigue corriendo. Mientras esto sigue corriendo, yo voy a volver atrás para mostrarles más cosas. Aquí, por ejemplo, pueden ver los notebooks que están corriendo en ese momento. Tengo, obviamente, el número 2 que ya lo, lo abrí. Yo puedo abrir otro, por ejemplo, el número eh, 9. Vamos a ver. No le presten mucha atención a este tipo de cosas. Esto es, es la imagen que no, no la toma desde internet. Esto lo pueden limpiar. Pero de hecho ahora les voy a mostrar cómo resolver esto, o resolverlo no sencillamente limpiarlo. Esto es porque si ustedes le dan doble clic encima de la celda, como acabo de hacer, está tomando una, una imagen que, que no la, no, de hecho no la encuentra, entonces yo puedo tratar de ver si la, si la encuentro acá, corro esta, esta celda, no, O sea, esta es la imagen del, del, del, logo que, del logo de Atlas y no está por allí entonces yo puedo, por ejemplo, sencillamente agarrar esta celda y cortarla igual esto no me, no me interesa mucho y elimino esa, esa, esa celda este, este notebook en particular está hecho en Python y usa tiradores vectores es bastante interesante así que recomiendo también que lo revisen que lo revisen los 10, tampoco son tantos ¿no? aquí voy a esperar a que esto termine para que lo puedan ver como se dan cuenta se va sumando se van sumando los notebooks que están corriendo son todos aquellos que estén abiertos ustedes pueden apagar los notebooks sin tener que cerrar todo eh, Eso hay una pestaña aquí arriba que dice running ustedes pueden ver quiénes están encendidos y por ejemplo darle shutdown o sea para eliminar eh, procesos que no están usando, por ejemplo. ¿no? Eh, si les muestro la terminal también es otra cosa importante aquí. Es importante para el conocimiento, no es que vayan a hacer nada con esto. Este, su terminal al, al haber ejecutado este comando root menos menos notebook en singular root menos espacios menos menos notebook, lo que está haciendo es servir como de servidor, un servidor local en su computadora. ¿Dónde corren los notebooks? ¿ok? Y les está diciendo, por ejemplo, qué está pasando. Aquí dice, abrimos el archivo 9, lo está salvando. Hay, una, hay una, un proceso de, de guardar automático. Cada cierta cantidad de segundos un, se va guardando automáticamente. Esto para que no pierdan, para que no pierdan eh, trabajo. Esto finalmente ha terminado. Entonces bueno ver lo que dice, eh, que salva, pero así como siempre hemos aprendido en nuestras vidas trabajando con computadores, siempre que estén trabajando con algo, salven, y aquí está el disco, ¿Okay? el logo, el icono mejor dicho. Entonces, esto terminó, como ven ahora tengo mi plot, Estos son, eh, lo vimos también en la clase, 7.500.000 eventos, son bastantes, por eso tomó un tiempo, eh, es bueno practicar con menos eventos, aquí está el mismo histograma rescalado. Re entonces funciona bastante bien. Eso es todo. Si yo quiero terminar, la manera más sana de hacerlo, pero no es que tiene que ser así, es que yo apago cada uno de los notebooks, es decir, termino los procesos de manera correcta. Es más como higiene en la computadora. Cierro esas pestañas, no me olvido de salvar antes, de guardar. Cierro esta otra. Y aquí, en la terminal, simplemente puedo cerrar la terminal y acabar con todo. O si tengo varias pestañas... Sencillamente hago control C y me va a preguntar está corriendo, ¿quiere de verdad eh, apagarlo? Le dicen que sí. Enter. Y. Ah, bueno, me tardé mucho creo. Dice, no answer en 5 seconds. Entonces le vuelvo a dar otra vez control C y respondo sí. Listo. Ya no tengo notebook. Exit. Vuelvo a mi máquina para apagarla correctamente Hago como en una computadora real, voy a Inicio, Apagar, Shutdown. Y esto, bueno, se desaparecerá en pocos segundos. Entonces, eh, Atlas, para descargar la máquina virtual y para leer la línea, insisto, no van a poder copiar de, una, de la máquina virtual a la máquina real o viceversa no digo que sea imposible, pero en este caso no se puede, eh, si alguien está interesado puede ver más en esto en internet, pero no, no es asunto de esta clase eh, VirtualBox escojan el justo y, y nada este video, insisto, debería resolver absolutamente todas las preguntas, vayan atrás o adelante, tantas veces como quieran para que vean los detalles de dónde eh, he clicado y, y insisto, no creo que haya otro modo de, de hacerlo saber, así que Ánimo con eso y terminen, eh, terminen lo mejor dicho. Déjenme saber cuando estén ya instalado. Chao.